Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas se relucen. Manchas de tinta y de cera Tienen por eso no lloran Te plomo las calaveras Con el alma de Charol Vienen por la carretera Oh ciudad de los gitanos Quien te vio y no te recuerda Ciudad de valor y almizcle con las torres de canela o oh ciudad de los gitanos Quien te vio y no te recuerda Apaga tus verdes luces Que viene la benemérita La ciudad libre de miedo, multiplicaba sus puertas 40 guardias civiles, entrañas sacó por ellas Los relojes se pararon, y el coñar de las botellas Se disfrazó de noviembre, para no infundir sospechas Por las calles de penumbra huyen las gitanas viejas con los caballos dormidos y las orzas de monedas por las calles empinadas suben las capas siniestras dejando detrás fugaces remolinos de tijeras Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda Dejadla lejos del mar, sin peines para sus crenchas Oh ciudad de los gitanos, quien te vio y no te recuerda Que te busquen en mi frente, juego de luna y arena Rosala de los camburios gima sentada en su puerta con sus dos pechos cortados puestos en una bandeja pero la guardia civil avanza sembrando hogaras donde joven y desnuda la imaginación se quema